¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Vancouver En lo que es este... Waterfront Miren, aquí está el centro de convenciones Y aquí a de mis espaldas se encuentra Vancouver Y bueno, fue en este lugar Como la canción de este... ¿Cómo se llama? Ay güey, se me olvidó el nombre Pero fue en este lugar Donde yo me reuní hace seis años Aquí les pongo este la referencia donde me reuní con Diego Saul Reina. Y pues bueno, fue ese lejano 2017 y ahora es el 2023. Y miren, déjenme volteo. Aquí está el pebetero olímpico de los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010. Aquí lo dejaron permanente. Y bueno, pues... ¿Qué ha pasado estas últimas dos semanas desde que llegué a Canadá? Pues no mucho, honestamente. Me he dedicado a hacer algunos trámites, como... Eh, ...sacar mi sin number o mi número de seguro social. que más? Ah, fui a Service Canadá pues, para hacer eso. Eh, mi identificación de aquí de British Columbia. O también, este... ...abrí mi cuenta bancaria. Que por cierto... ...para estudiantes internacionales no pagas, lo cual está chido pues... ...porque yo pagaba 10 dólares al mes por tener una cuenta de ahorro... ...pero no, en esta ocasión no voy a pagar mientras dura mi permiso de estudios... ...lo cual va a estar chido pues... ...y bueno, también aquí atrás es ese lugar de pinos que ven al, al fondo... ...es el parque Stanley y ahí eso es como de gasolina... Ahí es donde algunos avionetas cargan la gasolina. Y pues bueno, este, hoy es un sábado lluvioso. Este, Estoy preparando un video, lo que pasa es que no he tenido... Bueno, sí he tenido tiempo, pero más que nada la paciencia. de Porque tengo todos los videos desde que salí de Guadalajara hasta que llegué aquí a Vancouver. Pero como estoy llegando con mi hermana, pues no he tenido un espacio como para ponerme a editar. Pero yo creo que lo que voy a hacer es que me voy a ir a una librería pública, donde en un escritorio, eh, pone musiquita de fondo, etc. Para editar mi salida, cómo, estuvo, cómo fueron las cosas ahí en Puerto Vallarta, que ya estaba haciendo mucho calor y se va a poner peor, etc. ¿no? Como la primera vez que me vine a Canadá también hice un video así, pues voy a preparar otro de las mismas características. Y bueno... Quizás muchos de ustedes me van a preguntar, oye, ¿por qué ya subes videos más seguido? Nomás llegaste a Canadá y ya estás subiendo videos con más frecuencia. ¿Qué? ¿Tenías algún problema en México? No, es que allá en México no sé, no me motivaba. De repente subía videos como cuando inauguraron la línea 3 del tren ligero. O cuando, ah, de, debería grabar. Tengo videos y fotos de cuando fui a la Ciudad de México para el trámite de, del permiso de estudios. Etcétera, pero bueno, pues lo que pasa es que la la, la, la, la verdad no me motivaba grabar videos allá en México. No me motivaba, estaba deprimidón, pero bueno, ya, está, ya estoy recuperando el buen ánimo. Y pues a seguir subiendo videos. Bueno, les mando saludos, besos, bye.